Señores, estamos aquí porque ya se acerca lo que es el Día de las Madres, preguntando a las personas, para de familia, hermanas, tías, si se saben alguna canción de la mamá. Madre mía, te habla el hijo de... ¿No hay alguna canción de las madres? ¿Ni una? No, ni una todavía. Ni de José José, ni la mamá de la mamá, ni no, nada, no, ninguna. Aquella de una ¿Ella? ¿Y qué usted le piensa regalar a su esposa, madre, para ese día de las madres? El día de las madres, regalarle que sea una cosa bien, bien bonita para su mamá y que esté bien contenta. Oh, un hombre puede soñar, un hombre puede soñar. Ya o sea, sé que ya de las madres que es ese domingo 30. Entonces, usted se sabe alguna canción de las madres que les recuerde este momento. Ellos hay muchísimas canciones, pero no, no que tengan malos recuerdos de ellas ¿no? Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Sagrada Biblia ¿Y no hay una que usted le identifique, que usted se acuerde de su madre? Claro, Madrecita querida Madrecita querida. Madrecita del alma. Yo no sé cantar. Pero eso no es nada, todos cantamos poco esto no, pero todo el mundo canta. Madrecita del alma querida, madrecita con mi pecho yo oye pura flor. Y usted no conoce la canción que está famosa, ahora di que la mamá de la mamá. La mamá de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. La mamá de la mamá, ¿no? Sí. Y usted qué piensa regalarle a su madre o esposa ya de las manos. Ah ya nosotros entre hermanos le vamos a hacer un regalo colectivo que ella desea, una repisa, ya lo tenemos contado entre todos Ah veremos qué sucede, estoy un poco nervioso La mamá, no yo no sé, no, yo, yo, no, yo no escucho música de reggaetón ni nada mi amor No, seguro? No, yo no escucho música de nada Ni en una cocinita ni nada Yo me gusta darle mamá la, la canción ¿Mau? Sin oír. Entendido. Uh, no. Usted no aprende, ¿verdad? Estás bien pendejo. Bien pendejo. No te voy a la mujer, no la canción hoy, te Ah, ok. ¿Qué te, ¿Usted tiene esposo? A usted ¿Sí le gusta mirar ese, mira. ¿Usted tiene esposo? Claro, mi amor. ¿Y tiene hijos? Claro, mi amor, Yo tengo una niña ¿Y qué usted le piensa regalar a su esposa en el día de las madres? Lo que ella me pide, le voy a regalar mi amor ¿Un, un hombre complaciente? Y, y, una, y un regalo uh, ¿Cuál regalo? Lo voy a dar dos regalos Ay, muy bien I believe I can fly. Que tú no escuchas a la mamá de la alfadique? A mí todo es. A mí que tú no escuchas tú eres qué? Bachatero niña coqueta ¿Cuántate una bachata entonces ahí la ¿Y tú no tienes novia? ¿Y tu suegra? ¿Y qué tú le piensas regalar a tu sueño? Hay que preguntarle a ella primero ¿Y tú no tienes una ideita o algo? No, sabrá eso. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Sus necesidades no son problema mío las madres, ¿tú sabes alguna canción de la mamá? no, yo ni una idea de José José no, yo no sé cantar allí me van cantar un Madrecita y... ay, yo no sé cantar ¿eh? pero eso no es nada, todos cantamos poco esto nada. No? Ah, todo el mundo canta Madrecita del alma querida Madrecita con mi pecho yo llevo una flor <risa> ay usted ve ¿Y todo? pero yo no sé cantar usted tiene esposa? ¿Y qué usted le piensa regalar este domingo? Ay, lo mejor de, de, de la vida ¿Y ¿Usted no le quiere decir algo a su esposa que le esté viendo ahí? Ah, no, que la amo y que la quiero mucho Hiciste lo correcto, Pablo Y a mi madre también Ay, usted, qué romántico ¿Sí? ¿Usted sabe alguna canción de la mamá? ¿Sí? ¿Usted sabe alguna canción de la mamá? Hay una, hay una canción de la mamá mía Que la mamá mía, lo único que le puedo decir Que la mamá mía es sagrada Lo único que yo más amo es a ella esa es la única que yo amo de la, de, del mundo entero, mi mamá. Porque mi mamá fue la que me dio este cuerpo y no me ha desemparado todavía, porque por lo menos me sigue dando apoyo y bendiciones cada día que me levanto. Amén, eso es verdad. ¿Tú no te sabes alguna canción de la mamá? Que la amo mucho, esa es la única canción que la quiero y la llevo siempre. siempre. Ay, amén. ¿Y qué tú le pensarás ganar este domingo? Yo no puedo decir lo que le voy a regalar porque es una sorpresa de una sorpresa mía de su hijo. Cuando yo vaya le diga tenga madre, pero que no puedo decirle qué le voy a llevar y que su sorpresa, su madre, su madre se la voy a dar. <risa> Adoro los finales felices. De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. De la la cita de la mamá. ¿Que tú no has escuchado una? ¿Y qué tú le empiezas a regalar a tu mamá? No tato? No tiene, no sabe. ¿Fue por tu mamá? Ay, no, él está tímido. Él está tímido.